Pero amigos, cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. ¿Cómo andan chicos? Bueno, eh, básicamente vamos a estar haciendo, vamos a estar viendo una replay de nuestro querido amigo el señor XG Duck de mi clan. Así que nada, vamos a ver de qué va esta esta replay con su Conqueror de Tier 9, una partida de Tier 9 y Tier uh, 8, bien. Así que bueno, vamos a estar viendo a ver qué onda. Eh, aquí en Fiordos, a ver, este es un buen mapa para él. Seguramente va a ir para la zona de J4 más o menos, donde se van a pelear los, los pesados y más en la posición de él, que es un torretero. El cual, eh, bueno, le va a poder sacar un montón de beneficio ¿no? a lo que tiene que ver con la posición en sí. A ver, vamos a ver qué, qué sucede Se va para aquella zona De aquel lado estoy viendo que tenés un 7772 El cual no tiene mucha depresión O sea, ahí salís ganando Sale ganando X uh, Tenés un proyecto 66 Un estándar B Uh, el Tiger, Los T-26 5 son los únicos que les podría ir bien acá En el sentido Uy, dónde va el s 3 este ¿A dónde va, brother? Este se fue dónde va <risa> este? Eh, bueno Ahí llega Nuestro amigo x jedak A ver Perfecto No, ¿qué hace? ¿A dónde va el T-26 5, bro? No, no, no, no, st no, 26 ahí está mal, está mal, brother No, no, tenés que torretear con un Patriot ahí No, no, no, no, no, chao, te vas con un cero, brother Turbosa 90 No, no, no, no, no. Bueno, eh, así, esto, chicos Esta es una de las formas de las cuales no tenés que utilizar un vehículo, ¿bien? Eh, este vehículo no está hecho para eso, ¿bien? No está hecho para hacer scrapping Ni para mostrar el chasis en ninguna de sus formas Bien, para eso tenés una torreta relativamente dura, ¿bien? Bueno, ahí aparece el TC5, eh, el, cual, eh, el cual es un tanque bastante troll, bastante duro y que te puede llegar a traer algún que otro problema. En el lateral le entrabas, abajo le entras tranquilo, perfecto, adiós. 3.98, muy bien, siempre, ahí va, pues eso, movete, movete un poquito, movete, no te quedes quieto. Perfecto, para adelante, para atrás. Claro, ves, ese es el problema de cuando te quedas un poco quieto ahí no sé a dónde disparó, lo que sí digo es que, eh, siempre, que digamos, siempre que disparás, una vez que vos disparaste, móvete ¿bien? ¿para qué? para dificultar que el otro te pueda pegar en los puntos débiles de tu de tu tanque, ¿bien? entonces, eh, una vez que, que vos estás a punto de recargar, que te falte un segundo y medio, dos segundos, ahí salís y pegás eh, nuevamente, y ahí sí, obviamente tenés que cerrar la retícula y pegar, pero mientras tanto, en el, mientras tanto en, el, en el tiempito ese que tenés Yo creo que tendría que tomárselo con un poquito más de calma X, está en una buena posición, está full vida El cual podría aprovecharlo sí. Apuntale bien ahí Tendría que tomarse medio, si se toma medio segundito más Ya ese tc 5 estaría muerto prácticamente Obviamente TS5 se mete un poquito para atrás A ver qué pasa ahí abajo un poquito más, bueno, está bien, está bien, es una buena opción para Permatraquearlo para que los compañeros Aunque sea puedan pegarle Ahí va, arriba en la cúpula Bien, perfecto, ahí va, 362 El Conqueror es un muy buen tanque La verdad, sí, en, en, más en este Tipo de posiciones, en las cuales No mostrás el chasis, solamente mostrás Lo que es la torreta eh, Es muy, muy bueno Ahí salen los compañeros a pegar Fíjense que por el otro lado está el Conway eh, el Alpintin Tiger, el estándar B. Bueno, está. Lo que no entiendo es que hace Ludes 14.5 en la base, mira en B2. Como si fuera un TD. Eh, no usen los tanques así, chicos. Tipo, te vas con un pesado a campear con un cazatanque esa primera línea. Cazatanque es blando, digo, ¿no? O sea, la primera línea sin. Bien, bien, bien. Perfecto, bien ahí. Ahí lo castigó, entonces. Ahí aparece el proyecto. El 7772 2 eh, Centurion, encanta por ahí también. Bueno, ahí avanza X. Eh, perfecto. Ahí apuntale un toque. Es una torreta bastante troll. Es una torreta bastante troll. Está bastante complicado. Eh, se le puede entrar, obviamente, como cualquier tanque. Pero no es algo tan sencillo. Ahí en el techito... le. Pero ahí en el... Te... Ahí... ahí... Es complicado, es complicado. Es un tanque... Es un tanque bastante... Cuando gira la torre... Bueno, ahí está, listo. Ya está. Se lo, se lo han cargado. El 257 se lo ha cargado, tío. Se lo ha cargado, tío. Bueno, está bastante pareja igualmente la partida. Ahí va, con autopuntado. Yo recomiendo que no se use mucho el autopuntado en los vehículos porque es una costumbre no del todo sana. Pegale el tiro. Ya ahí ya tendrá que seguir para aquel lado... No, no, no te recomiendo que te quedes ahí Tenés que estar yendo más para aquel lado para seguir haciendo daño 2437 de daño 800 de bloqueo Es que es una partida, es una partida a, a pedir de boca Como se dice habitualmente Es ideal para este tanque Y más contra tier 8 eh... Bueno, ahí tuvo suerte Disparó rapidito y se la clavó El estándar le pone una Le pone dos Y ya directamente adiós estándar, nos vimos, Chau Perfecto, sigue para adelante Tenés que tenemos? El burrasque Tenés el, el alpin tiger de aquel lado El S1, el S1 de aquel lado En la zona de E7 Un scorpion también anda por allá Bueno Vamos a ver Cómo se va desarrollando esto 3066 de daño 1040 de rebote bien, ¿eh? De uso del blindaje efectivo Bueno, allá está el Centurion, eh, que supongo que el 257 y el IS3 ya se van a. Con auto apuntado. Lo malo del auto apuntado es que si te acostumbras a usarlo en partidas más eh, de tier alto. Puede que se te complique, eh, que no. No sea tan efectivo. Ves, por ejemplo, ahí, ahí se si apuntaba, tal vez se la ponía. Zafó, ahí tenés el Scorpion. Bien, ahí apuntado manual. Ahí se la clava, perfecto. Bien, adiós el Scorpion. Están tomando la base que debe ser... Eh... No, debe ser no. Es seguro el burrasque. Porque el S1 está de aquel lado. El Alpine está acá. Bueno, y tiene que decidir si ir a salvar la base o... Eh... Bueno, tiene el S3 también. O... barcelas con el Alpine Tiger. No es un gran problema el Alpine... Un tanque que a mí en lo personal mucho no me convence. Muchos lo tienen por el tema del camuflaje ese raro que tiene de tigre ahí, pero... A mí ya, digo. siempre me van a escuchar decir lo mismo. Los camuflajes mucho no me, no me cambian la vida. Eh, sí los buenos cañones, sí las penetraciones, sí que un tanque tenga visión, sí que un tanque tenga movilidad. Eso sí, ahora que esté pintado de una forma u otra, a mí en lo personal, mucho no me importa. Respeto al que le encanta y le guste, eso está bárbaro lo, lo respeto a pleno, me encanta Pero bueno, cada uno tiene su gusto, chicos 4453 de daño 308 de eh, asistido 1790 de bloqueo Y un burrasque, mirá lo que le pegó, 512 Claro, lo que pasa es que este penetra 120 ¿Penetra con explosiva? 120, claro, y pega 515 Se la mandó de lleno Un burrasque es de papel Ahí con auto puntado. Se sigue abriendo X para poder darle al burrasque. Ah, eh, no, si hoy estudia. Con auto puntado a esa distancia se la clava. Es, es. Y en velocidad. Hoy anda el anda casino y aposta a X porque estudia. 5 kills, muy buena partida. Eh, queda solamente el S1, así que ya está estaría liquidada supuestamente. Contra tres vehículos, el 257 um, El IS-3 y el Conqueror que además eh, X está full Así que Tranquilazo Tranquilazo brother 5320 más 308 eh, Un combinado de unos 5600 más o menos 5628 Si no saqué mal la cuenta Ahí está contento, pone que hizo 5300 de daño Está muy tocado el CS-1. 155 de vida. O sea, ya no... No le queda mucho más por hacer. Lo... Top Gun... Eh, sí, gran calibre. Y supongo que sí. Vamos a ver. Thanks le pone. Eh, este ya, ya les digo. Es un mapa... Es un mapa ideal. La verdad que... Si, si podés ir para la zona de... El S1 que está allá arriba. Debe estar atrás de algún arbusto alguna cosa así. Bueno, hola. Qué buena oportunidad ahí. Lo traquea. Con auto apuntado, no sé por qué. Bueno, igual ya lo tenés regalado ahí, pero... Bien, apunta tranquilo. Adiós. Perfecto. Excelente partida. Encima ha sido una victoria. Así que la verdad, muy, muy bien. Eh... No le quedan mucha munición. Mirá, tres explosivas y dos... Eh, APCR, dos municiones de orito, como se diría 6 kills, unos eh, 5400, unos 5800 prácticamente de daño 2180 de bloqueo, así que la verdad es que fue una partida excelentísima Vamos directamente con los resultados, chicos Bueno amiguitos, acá estamos entonces con los resultados de la partida Que podemos visualizar acá de manera eficiente y podemos ver que fueron en total unos 5.475 de daños, 6 kills, 2.180 de bloqueo, 308 de daño asistido eh, hacia el S1. Maestría por supuesto, rompehuesos, disparar matar, duelista, eh, gran calibre y as de batalla. La verdad que fue una partida muy buena, unos 5.500 de daño es... Eh, la verdad que es muy muy bueno. Y... Eh, Después podemos ver qué hizo el equipo rival, ¿no? Y el equipo propio también. Bueno, básica, básicamente fue una, una carreada de x eh, Muy, muy bien por, por su parte. Eh, el 257 también hizo su parte. 3251 de daño. Muy bien. Dos kills. El Conway 2011. El t 265596 5.596. Y eh, el Burrasque rival. Muy buena partida. 3211 de daño. Los S1 también, obviamente, son, son buenos tanques. Fíjate que lo que decíamos al principio del señor turboso 90, no creo que vea este video, pero un T-26 E5, un tanque que no tiene que mostrar el chasis, eh, lo hizo y bueno, lamentablemente así le fue, se fue con un cero de daño, por eso les digo, siempre traten de potenciar lo que su tanque tiene, bien, si tenés una torreta excelente, no muestres el chasis porque por lo general el chasis es su debilidad, si tenés... Eh, Precisión a distancia es porque sos medianamente blando, con lo cual no vayas a primera línea. Tenés un tanque duro que se le banca que, que podés eh, ponerte en una posición de side scraping o, o, o lo que fuera como para poder evitar que te penetren. Listo, anda a primera línea si tenés un tanque duro. O sea, cada, uno, cada tanque tiene su, su propia eh, particularidad, no por decirlo así. Y tenés que sacarle el jugo a, a eso para poder obtener un mayor rendimiento. Así que bueno, amiguitos, les agradezco un montón que hayan estado acá. Les recuerdo que mañana vamos a estar sorteando el tanque, el 122TM, así que no se olviden porque mañana seguramente se viene videazo para el sorteo. Les deseo la mejor de la suerte para todos, ¿ok? Y que, bueno, eh, nada, eso, que tengan suerte. Les deseo lo mejor, que tengan un hermoso día, cuídense y nos veremos en la próxima. Chau.